Bueno, estamos terminando ya casi con Sulcón de este año y queremos tener un, un ratito para reflexionar eh, sobre lo que hemos eh, ido viendo en estos días y pensar un poco en el futuro. Eh, la idea es que, bueno, todos los que habéis estado aquí tenéis algo que aportar. Yo os voy a pedir dos cosas. La primera es que os acerquéis todo lo posible estar aquí cerca, porque vamos a intentar trabajar entre, entre todos. Entonces, si podéis venir de las últimas filas y sentaros lo más cerca posible, os lo agradezco. ¿Vale? Y mientras me hacéis caso, más o menos, los más colaboradores, de verdad, venga, lo estamos consiguiendo casi. Eh, vale, y os voy a, bueno, a ver si conseguimos sentarnos... Os explico un poquito la, la dinámica que vamos a hacer. Vale, aquí la idea es, eh, como os decía, intentar que entre todos pensemos en, en hacia dónde tiene que ir Consul, qué, qué, qué, qué nos falta, qué retos tenemos planteados, qué tenemos que hacer y, y bueno, Lo que vamos a hacer es bueno, que algunas personas elegidas al azar suban. De hecho, bueno, tenemos cinco sillas, van a subir cuatro personas. Eh, y, el, y la dinámica es, ahora veremos a ver cómo se eligen. Estas personas empiezan a hablar, dejan una silla vacía y cuando alguien tenga algo que decir, sube a la silla vacía y baja uno de los que estaba arriba. ¿vale? La idea es que, que todos tenemos... Eh, parte aquí Vamos a intentar hacer una sesión colaborativa, de participativa. Eh, bueno, vamos a ver si se estabiliza. Si sí, sí. Sí, podéis acercaros un poquito más porque ya que no somos muchos... ¿Podemos intentar acercarnos un poquito más? No, ya la timidez llega... A... Venga, sí, venga, lo estamos casi casi consiguiendo, Jorge, venga. Venga, pues sí, si hay voluntarios eh, podemos hacerlo así, si no elijo yo al azar a alguien que quiera... Venga, dos personas más que quieran subir a la silla primero... Venga, Ronald, los latinoamericanos a algún europeo que suba aquí hasta a, a la silla. O africano. ¿Nadie más? ¿Lo elijo yo? Jorge, venga. Ah, sí, cierto, Jorge, siéntate, por favor. No, Jorge, perdona, siéntate, que sube María Belén. Sí, toda Latinoamérica, son más participativos y llevan más tiempo. No, no, no, esta se queda vacía. Entonces, la dinámica es, eh, cuando alguno de los que estáis ahí tenga algo que decir, se sienta en la silla y uno de los cuatro se baja. ¿Vale? Eso es un poco… No, no, no, uno. Uno, el que haya… preferiblemente alguien que haya hablado ya. ¿Vale? Entonces, eh, yo lanzo la primera pregunta… Y a partir de ahí empezamos a hablar todos. Entonces, la idea es eh, plantear vuestras dudas, plantear preguntas, plantear cosas que digáis, esto no está resuelto, esto Consul eh, lo hace mal, o, o los procesos basados en Consul, esto lo hacemos mal, o, o deberíamos hacerlo mejor, o, o, o no sabemos cómo hacerlo. ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué, qué cambiaríais? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos trabajar mejor en común? ¿vale? Eso es un poco... El, la idea de toda la mesa. Y yo quería empezar con un tema que, bueno, que es recurrente y que es casi de los primeros que tenemos que plantear, que es cómo convencer a un ciudadano de que tiene que empezar a usar una plataforma de estas cuando la lanzamos. ¿Vale? Entonces... Eh, os paso ya la palabra, digo, ideas, eh, cosas que habéis hecho que han funcionado, cosas que habéis hecho que no, bien, perfecto, hay otro micrófono, eh, que no han funcionado, cosas que diríais estoy muy orgulloso de, de lo que hemos hecho en mi ciudad y que esto ha, ha sido genial, o cosas, es más útil todavía, cosas que digáis, esto no me ha funcionado, no lo hagáis nunca, ¿no? eh, Bueno, creo que todos nos conocemos ya en estos días, igual voy a decir que si vengo de Montevideo. Y uno, este, con estos meses que, que ha ido desarrollándose la plataforma, en realidad, eh, como todas las cosas, eh, genera al inicio ciertas resistencias y dudas, particularmente. Porque para cualquier gobierno, y particularmente de nosotros, eh, Existe y seguramente es de las cosas que, que uno todavía tiende a pensar que, que los cambios siempre son favorables en la medida de que la gente se involucre. Y bueno, lanzar digamos, una forma de participar eh, desde el gobierno, yo creo que en general todos manejamos redes, participamos activamente en algunas cuestiones, pero desde un gobierno es todo un desafío y, y realmente es un compromiso enorme desde el punto de vista de, de, de lo que puede demostrar, digamos, como gobierno la apertura hacia, hacia la ciudadanía en el sentido de la participación. Y, y para nosotros en estos meses la verdad que ha sido toda una, una satisfacción, incluso colectiva, porque lo ha tomado el Intendente, así como liderar, liderar un poco el proceso, porque también estos procesos no son fáciles de instalar. Eh, que, que nos ha generado, digamos, un encuentro con un montón de ciudadanas y ciudadanos que no teníamos, que realmente no tenían ni un canal de cómo y dónde y de qué forma presentar una idea, una propuesta para la ciudad. Y seguramente todos tenían propuestas en alguna medida de, de su lugar de región, de origen, de barrio. Este, y han... Como primera reflexión, digamos, nos pareció que eso fue muy bien aceptado. Es decir, que en general la ciudadanía encuentra ahora, no ir a una ventanilla para plantear un problema, generar un expediente, sino que tiene un canal directo de ahí, que me parece que es la primera cosa que para nosotros es altamente positivo. Y segundo, para no ser tan extenso, creo que hay un tema que nosotros deberíamos colaborar más en la formación de estas herramientas con la ciudadanía. Es decir la búsqueda permanente de que tenemos algo que se instaló, como una plataforma que tiene estas características de diferentes módulos, y nosotros necesitamos que la ciudadanía logre comprender para qué está hecha, de qué forma se instala, cómo resuelve los temas, si es posible o no decidir sobre las cosas de la ciudad. Y a mí me parece que eso sigue siendo un desafío que nosotros creo que en este tiempo vamos a desarrollar un poco más el trabajo hacia ese lado. Vale, eso... Me sugiere algo interesante, ¿no? La diferencia entre formación y publicidad, porque por lo menos en Madrid hacemos mucha publicidad, hacemos eh, online y todo, pero, pero no sé si hacemos mucha pedagogía. ¿Alguna idea sobre esto? ¿A alguien se le ocurre eh, esto que apuntaba Jorge, ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer pedagogía eh, de cara a los ciudadanos? Bueno, quizás ahí aportar en algo que no se ha discutido mucho, que es la formación y no solamente a la ciudadanía, sino también a los funcionarios que deben implementar y seguir desarrollando la plataforma. Y ahí Consul es una excelente oportunidad para eso, porque finalmente tienes que regresar a ver a tu equipo de trabajo, necesariamente para poder implementar la plataforma Casa Adentro, capacitar, compartir experiencias, buscar nuevos técnicos, nuevos conocimientos para poder, digamos, seguir desarrollando la plataforma pero también de cara a la ciudadanía, eh, en el caso de Quito, por ejemplo, y de muchas ciudades latinoamericanas, regresar a ese proceso de alfabetización digital, que es justo lo que nos estaba comentando Ronald hace eh, unas horas hoy en la mañana. Si queremos eh, implementar y que la plataforma de participación ciudadana tenga éxito, debemos volver a las bases, debemos volver al territorio, y debemos retomar el tema de enseñar a la ciudadanía a utilizar este tipo de herramientas, sobre todo en ciudades, insisto, latinoamericanas. El tema de la tecnología no ha sido aún explotada para bien al 100% y eh, qué mejor que aprovechar de esta herramienta para seguir trabajando en temas de participación ciudadana, en nuestros casos volver a los distintos barrios, aprovechar del tema de conectividad que tenemos, Wi-Fi gratuito en espacios públicos, ¿por qué no?, y eh, hablar de varios temas a la vez. Podemos hablar de participación ciudadana presencial, participación ciudadana digital, podemos hablar de temas de conectividad, podemos hablar de temas de ODS, de la nueva agenda urbana. Hay muchos temas que se pueden abordar a través de una herramienta como Cónsul con el pretexto justamente de tener una nueva, un nuevo sistema, una nueva herramienta, un nuevo mecanismo, y vuelves a la ciudadanía. Entonces, sumamente importante abordar estos dos pilares de la formación no solamente a la ciudadanía, sino también a tu propio equipo de trabajo. ¿Alguno de los que estáis en el público no es de una ciudad, es decir, es un ciudadano particular? ¿Y le puede subir aquí a dar su punto de vista sobre esto? ¿Es decir, ¿Estaría dispuesto a que el ayuntamiento, el municipio vaya o le invite a participar en un espacio presencial? ¿Cómo habéis, eh, os animas alguno? ¿Nos ayudáis un poquito los que no sois de un municipio y, y nos decís? Eh, es que una de las cosas que yo creo, y doy también opinión, que hemos hecho mal en este Congreso y que tenemos que mejorar es que eh, hablamos los expertos, hablamos los eh, funcionarios, los políticos, pero no ha habido ningún ciudadano que ha subido aquí arriba. ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar para el próximo Congreso. Y entonces, bueno, lo que... Si podemos hacer errores, que si alguno de vosotros quiere, quiere subir, bueno, pues pues eh, por lo menos dar esa opinión sobre hasta qué punto esa participación presencial o esa mmm, didáctica eh, puede servir para algo. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? <risa> no sé si no hay ciudadanos, es que son todos muy tímidos. O... Bueno, pues si ¿no? Ronald. Eh, eh, bueno, ya, ya estamos en un espacio de confianza, cerrando este evento al cual yo estoy muy agradecido por la invitación. Eh, toda, toda, toda administración pública merece ser interpelada. Voy a ser un poco provocador en este sentido. Cuando uno analiza la página madre de Cónsul, la institucional, y va pinchando en las ciudades que ya utilizan, eh, uno de los primeros momentos de, algunas, de muchas es la poca participación. Y la pregunta es, bueno, mis intervenciones en esta oportunidad eh, no se han basado en mostrar el consul que ya tenemos instalado en La Paz, porque es el mismo <ríe> que la propuesta, la idea, la votación y el feedback. Es, todos tenemos la misma plataforma. Mi intención ha sido mostrar otros aspectos. En el aspecto de la no participación, yo pienso que tenemos que reflexionar por qué no participan las personas. Y en nuestro caso, Hemos preguntado a las personas si quieren participar de manera digital. Yo digo, bueno, sí lo hemos decidido, que vamos, pero no, no, no lo hemos consultado. Vamos a imponer una nueva forma y en eso merece otro proceso de, de reflexión. Y respecto a las personas que participan, y eso no tuve tiempo de hablarlo en, la, en el tema de ODS, tenemos que tener, yo pienso, un relevamiento de quienes sí participan. Y eso tiene que ver con hombre-mujer, edad, nosotros, en el tema, por ejemplo, de ODS y el lanzamiento, estamos apuntando aleatoriamente por una intuición relativamente comprobada de, de, de saber quiénes van a participar. Pero no tenemos, y no lo he visto por lo menos en, en estos días, alguien que haya dicho, quiénes más participan son estas personas en nuestra ciudad y en estos temas. No es difícil de saber. No es difícil de saber, pero tal vez nadie lo ha expuesto de manera clara. ¿Tú crees que no es difícil? Yo y ya, a mí me gusta mucho la, la estadística. Yo, yo, yo he manejado relevamientos estadísticos con Stata. Y no debería ser difícil de saber entonces. ¿no? Pero esas son preguntas que quedan un poco sueltas. ¿Quiénes, no ¿Quiénes son los que participan en cuanto a estratificación? Y los que no participan, ¿por qué no participan? Yo digo, al final del día, la participación en este sentido debería ser como quien compra algo por Internet. Como uno compra? De manera intuitiva. Es así la tecnología. Debería ser intuitivo. Uno te dirige a otro y ya tienes que saber. Por eso no se hace la participación online en páginas institucionales. La institucional es para trámites, para reservas, para que la participación debería ser intuitiva. Por eso estamos convencidos de esto. Pero esas preguntas son provocadoras, ¿no? Para no vale. Eh, yo sí pediría a alguien, bueno, si alguien quiere salir a a sustituir a, los que están, a alguno de los que están aquí. Repito, la dinámica es que alguien sube y alguno de los que está baja. Diego, pues... No, no, no, tienes que subir. Sí, Diego. Venga. No, pero está bien. Bueno, quería preguntarles, pero... Ya que estoy acá, les voy a preguntar al lado nomás. Bueno, tengo algunas preguntas y otras cosas que quisiera dejar para algún rato, debatirla en un futuro... Eh, con Consul, ¿no es cierto? Por un lado, como duda, ¿qué correlación hay? Porque nosotros estamos teniendo con las pocas inscripciones que tenemos ahora en Quito, en estos dos meses, pocas, muchas, es eh, relativo, pero son 2,500 personas, ¿no es cierto? ¿Qué correlación hay con una alta inscripción, pero poca interacción, slash, participación con la plataforma? Porque, por ejemplo, yo hoy en la mañana vi 2,500 personas Perfecto, inscritas. Pero tengo 1,500 votos en una sección. Y en Ideas Ciudadanas tengo el máximo, son 160 apoyos. No, no, no encuentro la correlación, estoy intentando interpretarla. Me gustaría saber cómo, uno, solventarla. Eh, dos, si hablamos de participación, yo creo que unos... Existen dos variables que... que ya en el, en el territorio le identificas que son necesarias para que exista una participación efectiva. Por un lado, una cohesión social, ¿no es cierto?, fuerte, si vamos desde lo presencial, eh, o una alfabetización, si vamos desde lo digital, ¿no es cierto? Pero también algo muy importante que se ha discutido y que se acabó de nombrar, que es el tema de formación. Me parecería muy, muy interesante que Cónsul, ya de manera colaborativa, eh, mira, Cónsul ahora ya es un monstruo. O sea, si, estamos, si está en tantas ciudades, ya tiene la, una capacidad de incidir fuertemente ¿no es cierto? En, las, en la ciudadanía a nivel mundial. Entonces, ¿qué, qué interesante sería que Consul empiece a desarrollar un módulo de formación, ¿no es cierto? en participación ciudadana, en democracia, eh, etcétera, de manera general. Evidentemente pueden haber espacios adaptables para las realidades locales, para la legislación, eh, para la misma realidad cultural, etcétera pero sí hay marcos generales de participación que se podrían trabajar. Una de las cosas sobre la mesa. La otra era la pregunta. Eh, tengo igual una pregunta aquí bien interesante que nos las estamos haciendo ahora en Quito. Lanzamos dos preguntas ciudadanas fuertes para nosotros como, como municipio, como alcaldía. La una... Eh, la prohibición de uso de residuos, eh, de, de plásticos de un solo uso, perdón, en restaurantes. Sí, eh, un proyecto de ordenanza, que queremos consultarla si pasa o no pasa. Actualmente tiene un 95% de aceptación. Las votaciones se cierran el 31 de diciembre. Y por otro, tenemos un proceso que se está cerrando ahora en 15 días más. Y tiene una votación bastante, perdón, una votación baja, positiva, pero baja. Y ahí va la pregunta más hacia lo político. ¿Cómo? Evidentemente nosotros no podemos extender el tiempo de votación. No me parece correcto como, como institución, porque de cierta manera llegas a deslegitimar un proceso. ¿Cómo? Después lo enfrentas desde lo político, la legitimidad de esa votación, por más de que le hemos, que hemos puesto muchísima eh, inversión en, en, en el tema de difusión, de comunicación de la plataforma, ¿no es cierto? Estamos arrancando con el proceso de difusión, eh, con el apoyo igual de UCI y de Madrid, sin embargo, estamos en proceso de arranque. ¿Cómo legitimas esa intervención? ¿Cómo legitimas esos 1.500 votos a favor o 2.000, por dar un ejemplo, que se llegue al mes de diciembre 3.000 votos, pero aún así, de 2 millones y medio de habitantes. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo enfrentas políticamente? ¿Alguna persona en el público tiene alguna idea? ¿Y quiero subir a exponerla? No, tú te quedas, Diego. Sí, te Diego, tú te quedas. Baja otro. ¿Alguien tiene alguna idea sobre, sobre lo que plantea Diego? U otra idea que, que yo quiero recoger, que no quiero que se deje de lo que ha dicho Ronald, es de todos tenemos una idea de cómo funciona la web de comercio electrónico. Y esto es muy interesante porque hicimos nosotros una, un estudio de usabilidad en el que pusimos a 10 personas delante del de cónsul y les pedíamos que hicieran tareas. ¿no? Decimos, crea una propuesta, crea un, un proyecto para presupuesto participativo, eh, hace un comentario, haz cosas, grabábamos en vídeo lo que hacía esta gente y grabábamos el sonido y había un experto que tomaba notas. Entonces, una de las conclusiones interesantes de, de, de este estudio es que la gente en general tiene un modelo mental de cómo funciona una web de comercio electrónico, entonces tú vas a una web nueva de comercio electrónico, sabrás que habrá un carrito en la compra, sabes que unos productos que tú clicas, que tienen un precio, al final habrá una opción de descartar o quitar, bueno, sabes cómo funciona, pero no sabes cómo funciona web de participación ciudadana porque nunca nadie te ha pedido que hagas una propuesta, nunca nadie te ha pedido que, que apoyes nada, entonces eh, la duda es... Y aprovechando que viene Senen, le voy a pedir que se siente aquí y que, eh, y que nos ayude a, a responder. Te acabo de pillar. Eh, estamos haciendo la sesión de trabajo colaborativo y entonces participamos todos. Y como tú sí que tienes... Ah, perdón, eres Agustín. Te había confundido con otra persona, pero bueno, Agustín también nos vale. Eh, sí. La, la, no, no hay problema. Sí, La pregunta es responder a, a cómo eh, solucionamos el problema de que la gente no tiene un modelo mental, no, tiene, no, no sabe cómo actuar frente a una web de participación ciudadana. Sabes cómo, actúa, cómo actuar en una web de comercio electrónico, sabes cómo leer una web de un periódico, pero cómo... A intenta, conseguimos que la gente use una herramienta de participación digital cuando no sabe ni lo que es una propuesta ni lo que es un proyecto ni, ni bueno, estamos hablando de ideas. Bien, eh, voy a volver atrás y de alguna manera creo que vamos a, a ir en este tema. Eh, hoy preguntaste si había alguien del público que era ciudadano y que de alguna manera podía verlo del otro lado. Eh, Generalmente, todo este tipo de actividades y todo este tipo de acciones deberían estar pensadas en el ciudadano. Eh, ¿Qué es lo que pasa normalmente en, estas, en las propuestas de ideación o de búsqueda de soluciones? Es que, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo muy gráfico. Eh, todos los pueblos saben de cómo eliminar el hambre, pero en las mesas de tratar de solucionar el hambre nunca hay un hambriento. O sea, siempre hay gente que está pensando cómo puede ayudarlos pero en definitiva ellos necesitan verlo desde su punto de vista como usuario. Para nosotros, cónsules, eh, en el caso de Luján de Cuyo, somos un usuario, o sea, nosotros teníamos distintas cosas. Primero, nunca habíamos hecho un proceso de participación ciudadana o de presupuesto participativo, y en definitiva empezamos a, como usuario de un presupuesto, de una acción presupuestaria o participación, empezamos a idear esto. Y Consul creo que ayudó en varias cosas y ahí creo donde puede estar esta comunidad y un poco lo que vos planteás, es... Ok, Consul, Decidim o cualquier otra no deja de ser una herramienta. Históricamente tenemos el ejemplo de muchas ciudades que tienen participación ciudadana, presupuestos participativos en forma analógica y esto ha funcionado durante muchos años y ahora estamos tratando de meter la parte digital. Ok, también es algo nuevo y es algo que hay que empezar a ver con los usuarios, primero cuál es el proceso que estamos dispuestos a asumir y cuál es el que vamos a, a querer tomar, para luego quizás tener una herramienta que obviamente será cónsul, pero digo que podría ser cualquier otra, en definitiva no deja de ser una herramienta y acá lo importante es el proceso y acá hay un poco lo que, lo que han dicho todos, es primero internamente sabemos lo que es, entendemos cuál es el proceso democrático, entendemos la necesidad de la participación ciudadana y desde ahí empezar a entender primero sus problemáticas para después salir a buscar soluciones... ¿Podemos hacer un, un relevamiento de problemas más que un relevamiento de soluciones para después buscar soluciones? Muchas veces, y este es el gran tema, generalmente se plantean soluciones y no hay un, un problema adecuado. Con lo cual las soluciones pueden tener una solución para estos cuatro personas nada más, pero todo el resto que está acá, esa solución no le sirve. Y en definitiva es donde empezamos a, a plantear esto. ¿A qué voy con esto? Empezar a entender desde adentro cuál es el proceso de participación ciudadana para empezar después a formarnos internamente, para después salir a buscar problemas y soluciones con la ciudadanía y buscar esa participación. Desde ahí, si nosotros lo entendemos, lo vamos a poder explicar, lo vamos a poder comunicar y vamos a poder hacer que ese ciudadano pueda entenderlo más fácilmente, poniéndonos nosotros también desde el papel del ciudadano y no desde un papel de solamente busco actividad o solamente busco acción de esto. Y después viene un poco lo que planteó Agustín ayer en, la, en, en nuestro debate, digamos, que era cuánto validamos, dos millones y medio de habitantes, 1.500 personas que solamente votan, 1.500 mentes que solamente votan o son muchísimas para esta solución respecto a cualquier tema planteado. Eso creo que es un, un tema político que, que va a ser difícil de, de manejar en la medida que se empiecen a resolver. Y vamos a ir viendo cómo rebota o cómo genera a partir de este momento. Pero bueno, eso es la parte que estamos empezando a aprender a hacer, digamos. Voy a, voy a profesar con el ejemplo. Por ejemplo, venía, hay algo de lo que dice Mariano que está muy bien. Yo venía caminando por aquí, ni siquiera me pude sentar, no sabía de qué iba esto y ahora estoy hablando. Quizás dar lugar a quienes habitualmente no están en estos espacios, eh, puede ser parte de la clave. Eh, partiría la pregunta en dos. Una cuestión tiene que ver con lo tecnológico y hay personas muy bien preparadas para resolver esos dilemas. No, personas que hacen UX, etcétera. Esto se arregla. Eh, después está la cuestión política, que es la más compleja. Y ahí la configuración de incentivos es clave. Y tenemos un actor, actor, actores, actoras, en un segundo círculo que son claves, autores de proyectos. A nosotros nos va muy bien con eso. Digo, buscamos a ese segundo círculo de ciudadanos movilizados, incluso de baja intensidad, pero que tienen predisposición. Los vamos a buscar, los formamos en técnicas de guerrilla comunicacional y eso atrae más personas. En la medida en que se atraen más personas, se puede aprender a partir de hacer. No se trata de pontificar eh, respecto de lo que una propuesta es, sino proponer. Eh, me parece que comunicacionalmente también hay profesionales que lo tienen muy, muy bien resuelto. Digo, lo resuelven para el lado del mal, quizás podemos usar esos conocimientos para el lado del bien. Me quedo acá, después sigo. yo La reflexión que planteaba este, acá con respecto a, a si los si la cantidad de votos es, este, digamos, tiene la validez o no para, para llevar adelante una de las propuestas. Yo me planteo ¿no? esto, es decir, ¿cuál es el modelo, o generalmente venimos de un modelo que la toma de decisión estaba concentrado en un área o un sector, a veces técnico, a veces político, que definía... Esta plaza va a ser así, con esta característica, este, y nosotros vamos a invertir en esto. Y punto. Ese es el modelo tradicional que veníamos y que me parece que con esta herramienta, lo que generamos, nosotros tenemos, cada vez que se si promueve una idea, para estudiar esa idea, tiene que llegar primero a los 500 apoyos. 500 apoyos en una población de un millón y algo que tiene posibilidades de votar, no es nada. Pero es mucho más, pero muchísimo más de aquella técnicos o políticos que definían qué va a ser de la plaza. Por tanto, para nosotros tiene un altísimo valor, ojalá que lleguen a miles y miles y miles de votos, pero considerando de que avanzamos en el proceso de, bueno, de la toma de decisión más colectiva y que esos 500 seguramente se comprometen en el proyecto y promueven y debaten con otros porque van a ser parte, me parece que es un avance sustancial. Vale, me parece interesante esto. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo en que diga cómo 500 votos no me parecen o, o no es creíble o no es eh, suficiente? ¿Hay alguien de los que está por aquí sentado que quiera rebatir lo que ha dicho Jorge o que tenga dudas, por lo menos, a lo mejor que no esté de acuerdo que tenga dudas? Lo que estamos haciendo para que habéis que llegado un poco tarde es eh, debatir entre todos. Entonces, aprovecho para pediros que os acerquéis un poquito acá y que, y que suba alguien. A, a complementar lo que ha dicho Jorge y para que Jorge se pueda sentar entre el público, que lo estará deseando ya. Alguien que quiera cambiar, que quiera subir. No, uno, uno primero. No, perdona, sí, tú, tú, tú, tú sí. Ah, bueno, pues Paul también, que Paul también quería subir, fenomenal. Que se escapó Diego. Tenías que haber bajado tú. Empieza. Sí. Bueno, no voy a hablar sobre si es mucho o poco porque creo que depende también de los proyectos, de la implicación que tengan esos proyectos. Quiero decir, si estamos hablando de un proyecto que afecta a un barrio, lógicamente va a tener muy pocos apoyos porque va a ser un barrio pequeñito lo que sea. Entonces, creo que es muy relativo esto. Eh, yo quería volver a lo que estabais hablando antes, en temas de formación. Y hay algunas iniciativas ciudadanas muy buenas en esto. Decíamos, las, las personas no saben cómo escribir una propuesta porque nunca nadie les ha pedido que haga una propuesta. Y yo pensaba, cuando decíais esto, en una experiencia que hacen unos chicos en Colombia, que se llaman Data Sketch. En Colombia, si tú quieres pedir información al gobierno, eh, tienes que pasar pues, por un proceso de pedir, solicitar una carta, enviarla, mandarla. Lo que hacen ellos, tienen una plataforma que ahora no recuerdo el nombre, es... Eh, dar plantillas ya hechas y ponerte ejemplos sobre eso y luego hacer un seguimiento a esas propuestas. Creo que podría funcionarnos algo así. Si alguien nunca ha hecho una pues una intervención de este tipo, creo que ver ejemplos creo que puede ser muy útil. Eso eso por una parte y bueno no realmente eso creo que me venía a la cabeza ese ejemplo y quería compartirlo. Con Bueno, hola a todos, ya como decía mi amigo Siles, eh, Ronald, eh, estamos ya más en confianza y más que rebatir lo que decía el de si 500 son buenos, 500 son malos, mi, mi idea era subir aquí uno más de los ecuatorianos, que creo que somos bastante activos, ya pasamos la, los tres por aquí, eh, en representación de de la otra arista que es cónsul, ¿no? si bien cierto cónsul está en la parte, llamemos política, social, como participación ciudadana y demás, en lo cual no, no soy experto por no decir que no tengo ni idea, sino más bien tiene la otra arista, la arista tecnológica, la arista que da soporte a todo esto y que estamos detrás. ¿no? Que de una u otra manera he tenido la oportunidad de conversar con algunos compañeros, eh, colegas de otros países en, en el área y ha surgido una iniciativa muy, muy interesante, que la comenté igual con, con Yago, ¿no? no lo veo por aquí, pero de poder tener un sitio donde compartir más eh, la información, los desarrollos, lo que, lo que se va haciendo detrás, ¿no? Y, bueno, espero poder estar liderando esa, esa iniciativa para, para crecer esta comunidad consul más rápido aún de lo que ha crecido, ¿no? Vale, me, me vale el cambio de tema, porque y, y, y aprovecho esto, eh, presidente, para, también para plantearos una pregunta, ¿no?, a la hora de decir que crezca la comunidad que, y que se haga más sólida. Eh, y planteo una pregunta que a lo mejor puede ser polémica, ¿no? Es decir, que, eh, qué pasa si hay un cambio de gobierno. Nosotros tenemos elecciones aquí a mayo, Quito tiene elecciones, y en su postre caso, en, en un par de meses, en marzo, ¿verdad? Eh, el alcalde de mar no se presenta, con lo cual hay cambios sí o sí. Eh, ¿Cómo garantizamos que un proyecto eh, no depende de una coyuntura política? Y además un proyecto que es global, que, que en la que esta vez estamos involucrados más gobiernos, no depende de una coyuntura política, sino que es un proyecto que es tan estable como la, el mantenimiento de los parques de la ciudad, ¿no? Que a nadie se le ocurre que llegue un alcalde y diga voy a quitar todos los parques de la ciudad, ¿no? es, decir, es algo tan estable como eso. Ideas, Ronald eh, subes, Mariano bajas. Voy a ser breve, nos, nos, enfoca... nos enfocamos mucho en, la, en el momento de la obra tangible, de la intervención, pero ese es uno de los componentes de Cónsul. Uno de los componentes elementales también por los cuales nosotros nos orientamos a implementarla es la escucha activa del gobierno. Eso tiene que ser apropiado, el acostumbrar a las personas que la administración va a responder por más descabellada que sea la propuesta, en tanto las reglas, el We Are The People de Obama en 2012 hizo la apertura para que si tu propuesta tiene más de 25.000 adhesiones, el gobierno estaba obligado a responder. ¿Cuál fue una de las propuestas? Construir la estrella de la muerte. ¿Qué ha respondido Obama? A re a, obviamente ha tenido más de, 20, de 30 mil adhesiones. Estaban obligados a responder. La respuesta ha sido clara. Nosotros estamos buscando... Eh, eh, no acrecentar el, el déficit. Además, una de las prioridades de nuestra administración no es la destrucción de planetas. Valoramos su esfuerzo por promover el empleo y promover la defensa, pero no es nuestra prioridad, pero se respondió. Ese es un aspecto y un componente determinante que las personas deben tener ya esa apropiación. O sea, nosotros tenemos como administraciones la responsabilidad de responder. La intervención, la obra, el proyecto ya tangible, ese también es otro momento, ¿ya? pero también pongamos atención a eso y yo pienso que la apropiación de las personas es el camino, ¿no? para que trascienden el tiempo y no este alba y de los tiempos políticos que también son determinantes. ¿no? Bueno, yo creo que aquí sí nos deberíamos meter en un tema más político, eh, las políticas públicas son muy importantes y creo que pueden ser una herramienta que nos puede ayudar a, a, dejar, pues a dejar huella, digamos, tal vez no en el uso de cónsul, pero sí dejar unas líneas bases en temas de participación y creo que en eso sí deberíamos trabajar todos, pues como hemos dicho, muchos de nosotros estamos en gobiernos, creo que es en la forma en la que se puede incidir para que en un futuro sigan, sigan pudiendo suceder estas cosas, sea como sea el gobierno. Perdona, perdona, pero... Y concretando más, porque hay... no creo que haya nadie en toda la sala que esté en, eh, en desacuerdo con lo que has dicho, pero ¿alguna idea? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Pues, bueno, yo pongo el caso que tenemos nosotros en Colombia, en, en Nariño específicamente, eh, nosotros eh, estamos trabajando desde hace unos años en temas de gobierno abierto, temas pues, de participación, transparencia. En, en participación pues, hemos in intentado, porque está todavía en proceso, incluir cónsul. Eh, aquí para nosotros fue muy claro lo que teníamos que hacer, era la construcción de una política pública avalada por la Asamblea y eso requiere un trabajo enorme. La Asamblea Departamental en Nariño no está, digamos, no está del lado de eh, fomentar este tipo de políticas. Estaba creada, o sea, se compone por diferentes grupos políticos, que no todos están a favor de eso, pero ahí vienen las campañas de pedagogía. Decir, mira, a ti esto te puede servir para esto, a mí esto me puede servir para esto, y al final pensar también en la gente y en los ciudadanos. Y en el momento que aquí esto. Puede ser un poco polémico, pero en el momento que la gente ve y entiende que eso le puede dar votos, como partidos políticos, te aseguro que muchos de ellos van a decir, sí, me gusta, esta me parece una buena idea. Igual no saben dónde se están metiendo, pero lo van a aceptar. Es saber vender la idea, es saber vender lo que estamos haciendo. Agustín tiene algo que decir. Sí, y después bajo. Eh, me parece que hay una dimensión táctica y una estratégica. La táctica tiene que ver con incidir en la legislación. Evidentemente, esto eh, se está empezando a legislar en muchos lugares y ahí hay eh, un montón que aprender. La dimensión estratégica, y aunque resulte impopular decirlo, eh, tenemos que demostrar utilidad para nuestras gentes. Esto tiene que ser adoptado y tiene que pasar a ser natural porque conviene. Y ahí todavía tenemos mucho que recorrer. Fíjense en, en los paneles que estuvimos viendo cuando se preguntaba que Pablo Aragón insistía mucho con esto y tiene razón. Eh, indicadores, indicadores, indicadores. ¿Esto realmente está legitimando la democracia? ¿Está haciendo más fuerte a los gobiernos que practican este tipo de, de abordaje? Pues no lo sabemos. Tendríamos que saberlo. Digo, me parece bien interesante. Digo, dos cosas más. Respecto de compartir experiencias, me parece fundamental un espacio en donde podamos decir qué nos salió bien y qué nos salió mal y podamos tener un contacto medianamente fluido y no solo una vez por año que venimos, que venimos a ConsulCon. Me parece, por ejemplo, una cosa que yo haría si tuviera la oportunidad es dar la referencia de data sketch. Volviendo al tema de comunicación, ¿cómo traducen lo que a nosotros nos interesa porque somos nerds o freaks de estos temas, pero no necesariamente tenemos que aspirar a que todo el mundo sepa hacer una propuesta ciudadana. ¿Cuál es el problema? Tienen que formular deseos, después la técnica hará lo suyo. Lo último que digo, eh, creo que aunque sea impopular, aunque sea polémico, tenemos que empezar a explorar, hablando de Nariño nuevamente, y lo decía ayer, esquemas de cogestión. No hay mayor adopción posible si son los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes ponen la política pública en acto. Esto rompe el viejo paradigma de viene el gobierno a hacer las cosas porque es su responsabilidad pública y nos deposita en otro lugar. ¿Con riesgos? Puede ser. ¿Podemos mitigarlos? Yo creo que también. Vale. ¿Alguien del público tiene...? pues Subes aquí, por favor. Y Agustín, yo creo que sí le toca bajar. <risa> Sube. No, no, ella, ella, ella. Yo, eh, para terminar mi intervención y, y cambiarme con alguien también, un poco al hilo de lo que comentaban los compañeros, eh, es excelente, obviamente, la, la participación ciudadana, la herramienta es, es increíble y ha tenido un crecimiento brutal en, en el tiempo, y la cantidad de información que es capaz de recolectar la plataforma hoy por hoy. De hecho, se ha convertido casi en un problema cuando es ya tanta información, ¿no? Y acabamos de ver una, una ponencia abajo súper interesante para el manejo, uso y mining de, de, de ese data, ¿no? Y, y yo les dejo la, la inquietud a, a todos los a toda la parte administrativa de las ciudades eh, el siguiente paso, me parece, es ya la, el mining, la, la administración, el análisis de ese dato. ¿Por qué? Porque por un ejemplo sencillo, no tenemos cuando empieza la plataforma. 20, 30, 500, 200, 500, 100 mil propuestas ¿no? son manejables, pero cuando tienes 200 mil propuestas ya, ya es inmanejable y se crea una dispersión. Yo, yo estoy apoyando que se pongan basureros en los parques y un señor no pone basureros, dice yo quiero que pongan papeleras en los parques. Son dos propuestas, se dispersan los votos y, son, y básicamente son lo mismo. ¿no? Entonces, creo que el siguiente paso va por ahí. y Les invito a entrar un poco más en la, en la parte del, del data. Ahora sí, cedo la palabra y, y me bajo al, al público. Uh, bueno, por el tema de la transición, uh, por la experiencia que hemos tenido en Sao Paulo con otros temas, ¿no? lo primero es saber que ella viene como, y la para ella, como las elecciones no las, no las manejamos, o sea, garantizar que no va a pasar no es una opción, entonces preparársela para lo que puede venir, y sobre todo tener estrategia para distintos momentos. ¿no? El primer momento es intentar que la gente que está como candidata sepa el proyecto y diga que va a continuar o no. Si en ese momento dice que no dice nada, ya lo sabes. Pero una cosa que nos funcionó muy bien uh, en los momentos de transición ha sido uh, los funcionarios, ¿no? porque esa gente que está ahí sigue ahí, o sea, se cambia el jefe tal, pero hay mucha gente, los técnicos, que, que siguen. Entonces, ellos son el mayor aporte que puede tener las herramientas para evitar el cambio. Ese es un punto. El segundo es el, el shaming, ¿no? Como el anterior ha hecho no sé qué, tú tienes que hacer de aquí hacia arriba, como puedes cambiar de nombre, puedes hacer tu logo, lo que quieras, pero él ha hecho no sé cuántas propuestas del ciudadano, o sea, Queda un poco feo si haces menos que él. Como usar el marketing siempre ha ayudado. Y tener un poco también uh, quiénes pueden ser uh, tus aliados en el nuevo gobierno. Pero ni todas las personas igual siguen a, a Bolsonaro. Como puede tener ministros hay o personas hay que son, para algunas cosas, tienen una tendencia buena. O sea, buscar esos nuevos, esos nuevos aliados en el gobierno que, que va a venir. Y, y por último, cuando hubo el cambio, sí que fue muy drástico. Entonces, saber que por un tiempo igual el proyecto no sigue, pero después volvió a caminar. O sea, estuvimos como cuatro meses en la ciudad de São Paulo con, con los temas de gobierno abierto, completamente parado, pero estábamos ahí haciendo charlas, explicando y tal, y al final ahí están y, y siguen de alguna manera, sí, sí contribuyen para la discusión. Yo, muy, muy rápidamente, me parece que una de las eh, herramientas más idóneas para evitar justamente que proyectos paren en un cambio de administración es justamente ser parte de redes, de redes de ciudades y hacer uso efectivo de la cooperación internacional. Si hoy estamos aquí sentados, más allá de que algunos nos iremos y otros podrán permanecer porque son funcionarios, eh, lo importante es justamente trabajar en red y a través de organismos internacionales que de cierta manera soporten ese trabajo. Yo estoy prácticamente segura de que plataformas como la de Consul, por ejemplo, van a continuar más allá de las administraciones. ¿Por qué? Porque existe algo por sobre la ciudad, por sobre la nación incluso, que sostiene y es justamente eso, crear comunidad alrededor de este tipo de iniciativas. ¿Alguien sube? Perfecto. Bueno, nos falta una más persona más mientras alguien más que se anime porque yo creo que este tema es muy relevante el tema de, de si un, una estructura en red como la que es, aunque sea una estructura digamos m, informal como la que tiene ahora Consul esto nos ayuda a, a, en ese cambio yo creo que es, un, es una cuestión muy interesante no sé si vas por ahí. Yo voy a intentar ir por ahí. Yo soy un actor que igual que, que el compañero de, aquí, que, de Quito Caso yo. Que soy una empresa que nos dedicamos a implantar Consul, pero también nosotros, y, y quiero relacionar varias, varias preguntas que hay aquí, eh, como empresa tecnológica trabajamos, implantamos Consul, pero también somos una empresa que trabajamos procesos participativos, diseñando procesos participativos, entonces conocemos, digamos, las dos vertientes y yo creo... Que eso es lo que hay que introducir en la comunidad. Es decir, la comunidad tiene que entender que hay una parte eh, tecnológica, una parte que puede evolucionar, que se puede fijar en otros proyectos de software libre, que es los que eh, generar pues, una gobernanza, eh, generar herramientas para compartir información. Pero no hay que ol olvidar que esta herramienta está muy ligada a procesos, a dinámicas, que muchas veces esas, neces esas necesidades también las tienen los, los ayuntamientos. Por poner un ejemplo, nosotros, y, y relacionado con el, con el cambio, con las elecciones, a nosotros nos están llamando muchos departamentos de informática, que a nivel político no tienen opinión. o sea, Es decir, son funcionarios que ven la herramienta como algo, como algo útil y nos llaman y nos dicen, oye, queremos implantar Consul. Pero no tenemos ni idea de participación. Y es que, en muchos casos, eh, el delegado de, de participación de un ayuntamiento pequeño le tenemos que formar sobre qué posibilidades tiene para... ...para utilizar Consul le tenemos que formar sobre qué tipo de dinámicas puede hacer en su ayuntamiento... ...y es esa doble vertiente, es decir, eh, yo creo que cuando haya elecciones va a seguir habiendo interés por Consul ...a nivel tecnológico, seguro, porque de hecho la hay con vista a, a elecciones futuras... ...y lo que seguramente habrá, pues que habrá eh, gente que, la, que lo use con, con un sentido o con otro... ...pero a nivel tecnológico lo van a querer y yo creo que volviendo al tema de la formación... Esas dos vertientes hay que seguir trabajándolas. Es decir, la comunidad cónsul también tiene que trabajar muchísimo en, en ayudar a, a los municipios, a los técnicos que usan cónsul a saber qué pueden hacer con cónsul. Sí, reflexión rápida, creo que queda poco tiempo. Para los que estamos pensando que, el, que en el próximo futuro, el, el año próximo, puede cambiar el gobierno… De, eh, lo que la reflexión que, que, que yo hago desde, desde que comencé esto es que bueno en primer lugar eh, los tiempos políticos y los tiempos de la política pública son distintos eh, y no van no, no van al mismo tiempo hay que trabajar eh, hay que trabajar políticamente efectivamente eh, y trabajar políticamente implica que la reflexión que hago desde el principio es que hay que trabajar con la sociedad con la sociedad civil eh, y no de, de manera difusa, porque nosotros decíamos, hay que tener una, una plataforma digital, una herramienta digital para, para llegarle a las personas y a los colectivos. La realidad es que después de, de dos años y algo con la plataforma, sabemos que quien va a defender eh, hoy en día, cuando, eh, si, si ya no, no continuamos en, en, el, en el cargo, quien lo va a defender es la sociedad civil organizada. Hay que trabajar con los colectivos organizados, las asociaciones. Eh, ese es el círculo cercano, no políticamente, sino socialmente. Eh, hay que trabajar con la sociedad civil organizada porque son los que van a hacer el lobby, la presión a, a los políticos que, que sigan o que, o que lleguen. El, otra cosa es vender la plataforma internamente. Eh, es muy poco tiempo, en dos años y medio, vender la, vender la plataforma. En el caso nuestro, que es un gobierno insular, que todavía no hemos podido hacer consulta, consultas por, por problemas legislativos, eh, pero sí la hemos utilizado para unos cuantos procesos participativos eh, y, y sondeos, el, lo que estamos viendo es que no, no tenemos mucho tiempo para... para eh, eh, para, de, para vender la herramienta al funcionariado que tiene que, que utilizarla. Eh, todavía nos va a costar porque además eh, hay que comprender una cosa, no, vamos en nuestro caso no lo hemos, no lo hemos tropezado, no hay, no hay mucha cultura digital, ni en los decisores políticos, ni cultura digital en muchos funcionariado el, ni siquiera, en nuestro caso, un, un, una, una, una estructura de más de 2.500 empleados, el departamento tecnológico no tenía ni idea de que, habían, de que se podía utilizar plataformas digitales. Entonces, de hecho, todo está, todo está externalizado, lo tenemos que externalizar con, con empresas porque internamente eh, no quieren además oír hablar de esto, por ahora no, pero o sea, están entrando, en definitiva, que... Que las dos barreras, hay barreras, la barrera de eh, la cultura digital, que te la tropiezas externamente y te la tropiezas internamente, y luego la otra, la otra, el otro elemento, que creo que antes lo hablaron, pero que yo siempre tengo que nombrarlo, y es que eh, eh, o sea, no hay mucha cultura de participación, ni siquiera en las instituciones, o sea, eso es un trabajo que no, los tiempos políticos no acompañan con los tiempos de esta, en nuestro caso, de esta nueva política pública. O sea, que esto requiere, claro, eh, nos sume en un, en un pesimismo pensar que después de mayo eh, puede venir un grupo político o puede venir un nuevo responsable de, de la administración, eh, un funcionario, que diga que la herramienta no se, puede, no se puede gestionar porque implica, la herramienta esta implica internamente personal. Entonces, en fin, que mucho que decir. Vale, muy interesante. Yo quería aprovecharnos, quedan como cinco minutos, una cosa así, y ha quedado pendiente alguna idea de decir, bueno, eh, hay que fortalecer la red, yo creo que estaría bien saber cómo, pero también hay... Había otra idea de decir, bueno, pues una de las formas yo creo que es compartir información. Se ha apuntado el tema de si hacemos formación, ¿por qué no compartimos también ese conocimiento? Es decir, no solo compartir la herramienta, sino toda la documentación que generamos cada ciudad en torno a la herramienta. Eh, a ver cómo se, podemos ser capaces de compartir esa información que luego cada uno adaptará a su ciudad. Pero bueno, puede ser una, una buena idea el, el dar una vuelta a, a cómo publicamos esa información... Eh, a lo largo de, los días, de estos dos días, hablando con gente, con Lucrecia, muchas veces decíamos: tenemos unos informes, unas evaluaciones que hacemos después de cada presupuesto participativo. Eh, no las hemos compartido con vosotros. Están en la web, pero probablemente ni sabéis que existen, ¿no? Entonces, y llevamos tres años haciendo presupuestos con Consul y hemos llegado a conclusiones de otros actores y no lo hemos compartido y entonces mejor deberíamos pensar en una manera de, de cada vez que hacemos un informe cada vez que hacemos un análisis compartirlo no sé si tenéis alguna idea sugerencia cosas prácticas sí, venga sí por no? ah, bueno. gracias nosotros como Quito tenemos mucha documentación que compartir. Claro, en nuestra presentación había un link para que se descarguen, que está por siete días ahí gratuitamente. Pero los que no tomaron la foto, nos preguntan. Pero tampoco es la idea. Sería interesante tener un repositorio. Insisto, Consul ya es un monstruo. Un monstruo muy bueno, que está en constante mutación, ¿no es cierto? Por esta, esta, esta ola colaborativa. Sin embargo, sí consideramos desde los que no somos los desarrolladores, por ejemplo. Claro, a mí me gusta la tecnología. Sin embargo, mi formación es del área social totalmente. Por lo tanto, a la dura aprendía ahí. Cómo va a ser la administración, no es cierto, pero no, aún no estoy entrando en la programación. Hay un sketch para la programación. No es cierto, entonces están todos los programadores, tienes una duda, pues se preguntan, etcétera, etcétera, etcétera. pero desde el otro lado, Creemos que sea necesario, ya tiro la pelota a los desarrolladores, ¿no es cierto? Que nos quieran dar la yapa, ese extra. <risa> eh, de trabajar en un repositorio o, o alguna manera para los que no somos informáticos y aún tenemos uno. Información que compartir, por ejemplo, Quito, legislación, ¿no es cierto? Que tú puedas decir, bueno, estuve acá en Quito, ah, qué interesante esto. Mira, vi lo de Montevideo, vi lo de Cádiz, vi, bueno, de cualquier ciudad. Eh, está ahí su legislación, en código abierto, en Word o en PDF o en cualquier otro formato, ya tirando más al gobierno abierto. Eh, y que sea fácil de, de, de, de transmitirlo. Eh, esta conferencia habrá tenido un comité editorial que seleccionó los posibles expositores y expositoras. A mí me parece que podría ser muy simple montando un blog con curaduría editorial concentrado y focalizado en aprendizajes y en errores, eh, que podríamos compartir la experiencia, incluso, insisto, no necesitamos estar aquí presentes, eh, podríamos hacer webinarios, digo, se pueden hacer cientos de cosas, pero lo importante ahí es la inteligencia por detrás, y por cierto, lo voy a decir, eh, no es solamente Cónsul la única herramienta digital de participación ciudadana, también hay otras comunidades de las que se pueda aprender un montón y de personas que tienen experiencia de larguísimos años en distintas latitudes. Sí. Yo eh... me siento ¿Sí? mal de no, no hablar. No yo soy de Lisboa, sí. <laughs> soy miembro de UCSI, la ciudad de Lisboa es miembro desde su inicio, y me siento mal de no hablar. No soy cónsul, no, no somos cónsul, más tuvimos una reunión con el director general del de, de ayuntamiento, y estamos pens pensando y va a ser decidido, claro que es una decisión claro. política, claro mas tenemos nuestras herramientas, nos tenemos lo presupuesto participativo hace 11 años, desde 2008 tenemos otros procesos participativos y hay redes, la Uxi, otras redes, y e, e creo que eso, esa propuesta o blog o, o otro otro conocimiento, que es una más valía para todos nosotros para nosotros, para todos, eh, y tenemos mucho placer en, en interés en compartir, en partilhar y en, en recibir información de todos, fue lo que he hecho estos tres días aquí, porque todos aprendemos con todos, ¿no? con todos. es muy importante, eh, y quería aquí felicitar a, a Consul, Ayuntamiento de Madrid, y a UCS y a todos los colegas, porque es, es ver, ver, verdaderamente muy interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que como estamos acabando el tiempo, además es una reflexión perfecta la de decir todos estamos aprendiendo con todos. ¿no? Es un poco lo que hemos intentado hacer en esta sesión. Eh, yo creo que nos deberíamos quedar con la tarea esta de pensar cómo compartimos. ¿no? Decir, Agustín ha propuesto la idea del blog. Eh, puede ser una vía si, si nos animamos a escribir. Eh, o a compartir, aunque sea poquito, pero decir, mira, solo tienes que ver dos líneas, aquí va mi plan de no sé qué, o aquí mi plan de comunicación, o aquí va mi informe de evaluación de lo que sea que hayas hecho. Eh, está eh, la comunidad community.consultproject.org, pero después de un año, después de la consulta pasada, nos cuesta darle vida. No sé, no, sé, no, no sé si el formato foro es menos amigable, es... No lo sé, pero el caso es que no no somos capaces de usarlo. Eh, has apuntado a los webinars, puede ser otra vía. Es decir, que no necesitamos viajar continuamente para vernos, a lo mejor, y para hacer eh, discusiones, es más frío el online, pero bueno, a lo mejor, eh, pues, pues, entre no hacer nada entre no hacer nada y hacer un webinar, pues, eh, hemos, hemos ganado mucho. Claro, entonces, bueno... Claro, en parte sí, ¿no?, bueno, cada semana, cada fin de semana nos juntamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Yo os animo a, pues, a seguir dando vueltas a eso, a cómo fortalecemos la red, cómo creamos más estos espacios de, para compartir información, para, para aprender unos de otros, que es lo que hemos intentado hacer. Y, y bueno, pues seguimos trabajando todos juntos, que es de lo que se trata. Muchas gracias a todos.